Hermosa blusita para niñas de 4 a 5 años. Aquí se nos muestra el patrón con sus medidas. Como pueden observar, si ponen no pausa el video, pueden tomar las medidas del patrón. Previamente cortada la parte delantera. Así nos queda. Este es el modelito de la blusita. Esta es la manga. Y estas son las pecheras con su forro. Así nos queda. Ahora vamos a cortar la parte trasera. Es igual que la delantera. Doblamos ahora. Vamos a cortar la manga hasta es las medidas de las mangas con su doblez. De esa forma, doblamos la tela para que nos quede bien. doblamos el patrón para poder cortar la tela esta es la sisa de la manga y así nos queda listo la parte delantera la parte trasera Este es el forro, es igualito a la pechera, con la misma medida. Nada más lleva forro la parte delantera. Vamos a cortar y a coser a los lados. Así nos queda con el forro volteamos y nada más, nada más vamos a colocar la manga a coser de esta manera la manga de un lado y la otra manga, nada más vamos a pasar costura en esta parte colocamos alfiler para fijar estas son las mangas, pasamos costura en este lado, nada más, y de este lado, listo, ya le colocamos la manga, nos queda así, con su forro, pasamos costura todo alrededor, y de este lado pasamos verlo y hacemos un pequeño doblez igual en la parte de arriba también vamos a colocar una elástica en el patrón se encuentra las medidas así nos queda la, el orillo de la manga ya cortado con su forro colocamos bien derechito para luego pasar el overlock a tu alrededor con su doblez y a la manga también vamos a pasar el overlock, así nos queda con su overlock y la manga también, en la parte de abajo vamos a colocar también una elástica la elástica mide 54 centímetros colocamos así dejando un centímetro la parte de arriba y pasamos costura todo alrededor con la elástica listo dejamos el centímetro nos queda así de hermosa esta blusa pasamos dos costuras igual la parte de abajo el 48, 48 centímetros y en la manga vamos a colocar una elástica de 19 centímetros de largo y la colocamos alrededor listo esta hermosa blusa, espero que le guste la puedan confeccionar, comente si le gustó le vamos a colocar unos pequeños botones marrones y listo preciosa, espero que le guste este hermoso proyecto